Hola, ¿te gustaría hacer tu negocio gastronómico más rentable? Yo soy Camilo Moreno, director creativo de Marketing Gastronómico. Marketing Gastronómico no es una agencia de publicidad igual a las que estás acostumbrado. ¿Y por qué te digo esto? Porque se trata de un concepto distinto y completamente enfocado en el mercado de la gastronomía. Una de las principales razones por las cuales un negocio gastronómico pierde o deja de ganar dinero es un deficiente sistema de gestión de calidad, un mal enfoque en el servicio al cliente o la total carencia de este, es decir, una mala administración. Además de la poca importancia que se le presta al marketing y a la publicidad. Y esto no debería ser una novedad para ti. Tú sabes que para lograr una gran rentabilidad necesitas una muy buena administración un departamento de marketing que conozca el sector y que trabajen juntos, sincronizados. ¿Y qué tal si yo te dijera que el marketing gastronómico te puede brindar esa solución? ¿No sería estupendo? Pues es cierto. Y es porque nuestra compañía se fundó con el concepto de entregar a nuestros clientes un paquete integral que unifica estas dos grandes necesidades. Nosotros te ayudamos a implementar un buen sistema de gestión de calidad, a mejorar tu servicio al cliente. También podemos ayudarte a crear un plan de marketing acorde a tus necesidades, a posicionar tu marca y a ganar un lugar en el mercado. Si tu negocio gastronómico está en problemas y necesitas ayuda, visita ya marketinggastronomico.co o ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. No pierdas más el tiempo, contáctanos ahora para empezar a vender más.